Era el año 2000 y Xenia Chao de 7 años era como muchos niños de su edad, brillante pero ignorada. Tenía un entusiasmo juvenil por el conocimiento y el aprendizaje, y con el estímulo adecuado era obvio que llegaría a hacer grandes cosas. Pero sus padres tenían dos trabajos cada uno para llegar a fin de mes, así que fuera del horario escolar, la pequeña Xenia pasaba mucho tiempo sola. Aprendió a cocinar y a limpiar por sí misma, ya que a menudo se le pasaba la hora de acostarse cuando sus padres llegaban a casa del trabajo. Se comunicaban en gran medida a través de las notas adhesivas que le dejaban en la nevera antes de irse a trabajar por la mañana. Sería fácil que alguien como Xenia cayera en el olvido, con su potencial desperdiciado y se viera obligada a participar en la misma carrera de ratas interminable que sus padres. Y eso es lo que probablemente habría ocurrido si su encuentro con el SCP-5094 no hubiera cambiado el curso de su vida para siempre. Al igual que muchos padres que no pueden pasar todo el tiempo que quisieran con sus hijos, el señor y la señora Chao hacían regalos ocasionales a Xenia para intentar compensar su ausencia. La mayoría de las veces le regalaban libros nuevos para que los añadiera a su creciente colección, pero en su apartamento de dos habitaciones no había mucho espacio para los libros. Hace un año, la familia había comprado un nuevo ordenador de sobremesa para compartir. Hoy en día, esto sería la respuesta de las plegarias de un ratón de biblioteca solitario, pero entonces internet estaba todavía en pañales. Todo cambió cuando sus padres le compraron una copia del CD-ROM WizKids Schoolhouse de la señorita Jay. WizKids Schoolhouse de la señorita Jay nunca fue un programa popular, producido por Shoot the Moon Software en 1999. El juego se vendió mal en el mercado de CD-ROM durante 5 años hasta que la empresa se declaró en quiebra en 2004, pero eso no le importaba a Senia. Para ella, recibir una copia de WizKids Schoolhouse de la señorita Jay era poco menos que un milagro, y tenía mucha más razón de la que creía. No tenía en sus manos cualquier pieza de software educativo primitivo. Xenia Chao estaba jugando con la magia. Una vez cargado el software, apareció una alegre figura en el monitor de Senia. Se trataba de la señorita Jay, una estilizada profesora en 2D en un aula en 3D de baja resolución pero con mucho colorido. ¿Qué se puede aprender de la señorita Jay? Pues prácticamente cualquier cosa. Y Xenia, como niña solitaria y sin muchos amigos, tenía todo el tiempo del mundo. Se pasaba días y días aprendiendo de la señorita Jay, y pronto Senia pasó de ser una niña brillante a una auténtica niña genio. Sus padres, en gran medida ausentes, apenas se dieron cuenta cuando su hija empezó a demostrar un conocimiento avanzado de ingeniería mecánica y una nueva fluidez en su ahili. Y la señorita Jay, a la que Senia conocía como la señorita Joyce, no solo enseñaba a sus alumnos con una eficacia sobrenatural, sino que además parecía casi como si estuviera viva. Era una figura cálida, tranquila y alentadora que sentía un entusiasmo genuino y personal por la educación y la felicidad de sus alumnos, más que muchos profesores de verdad, incluso. Pero, por desgracia, no todo lo bueno dura para siempre. Cuando Xenia cumplió 12 años, su familia compró un nuevo ordenador, y el viejo CD-ROM Whisky Schoolhouse de la señorita Jay ya no era compatible con el nuevo sistema operativo. El disco acumuló polvo en un armario mientras Senia pasaba por el instituto y luego entraba en una prestigiosa universidad. Se doctoró varios años antes de lo previsto y se mostró tan prometedora en su campo científico que cierta organización se fijó en ella. Lo has adivinado, la fundación SCP. La fundación solo está interesada en incorporar a sus filas a los mejores y más brillantes. Y gracias a la tutoría de la señorita Jay, Senia Chao ciertamente encaja en el perfil. Se le asignó el papel de investigadora junior y poco sabía ella que estaba a punto de encontrarse con un viejo amigo en su nueva línea de trabajo. La fundación descubrió por primera vez pruebas de las cualidades anómalas de la señorita Jay mientras investigaba una serie de extraños mensajes en un foro en 2012. En un hilo en el que se hablaba de Abandonware, es decir, de software para el que ya no se dispone de soporte oficial, había múltiples informes sobre un supuesto personaje viviente en un viejo CD-ROM que muchos de ellos habían tenido cuando eran niños. Viendo que la tecnología para usar el CD-ROM era obsoleta, Shoot the Moons habían informado de las bajísimas ventas del título, y que nadie en el foro había conservado su copia, la fundación clasificó esta aparente anomalía como neutralizada. No hay problema. Hasta que, 10 años después, la investigadora junior Xenia Chao recibió información sobre este SCP en particular. Se acordaba exactamente de lo que hablaban los carteles del foro y, además, aún tenía su vieja copia en casa los investigadores más veteranos de la fundación estaban asombrados. La oportunidad de estudiar esta anomalía olvidada acababa de caer en sus manos, y todo gracias a su nueva y brillante investigadora junior. Los superiores de senia le ordenaron que trajera su copia del CD-ROM whisky Schoolhouse de la señorita Jay Y entonces comenzaron las pruebas de verdad, y después de un riguroso examen del software, Parece que la señorita Jay es realmente la mejor profesora del mundo, a pesar de ser una colección de píxeles en un programa básico de CD-ROM de finales de los 90. En lo que la señorita Jay parecía estar especializada era en los cursos intensivos. Tenía la capacidad de convertir a los estudiantes en expertos certificables en casi cualquier materia mediante cursos que podían durar más de 30 horas y que se extendían a lo largo de unos pocos días. Pero esta no es una historia de… Los estudiantes se embelezan tanto en el aprendizaje que se olvidan de atender sus necesidades más básicas y experimentan un declive en el proceso. Los planes de la clase de la señorita Jay prevén pausas regulares para ir al baño, comer e incluso para el recreo de los alumnos. Su talento explica fácilmente el notable éxito académico de Xenia Chau, el mismo éxito que hizo que la fundación SCP la eligiera. Naturalmente, si tenían entre manos una tecnología capaz de crear expertos y genios de forma fiable y sin aparentes consecuencias negativas, la fundación sabía que la señorita Jay y lo que tenía que enseñar podrían ser inmensamente valiosos en su misión de asegurar, contener y proteger eficazmente otras anomalías. Pero no estamos hablando de la insurgencia del caos. La fundación nunca empezaría a utilizar una anomalía para su propio beneficio sin las pruebas adecuadas. Así que eso es exactamente lo que hicieron. Los experimentos con el SCP-5094 comenzaron en el sitio 15, y tras comprobar que la señorita Jay no suponía una amenaza real para sus alumnos, reclutaron a una escuela primaria local para que les proporcionara sujetos de prueba humanos más cercanos al grupo demográfico al que se dirigía la señorita Jay. La fundación descubrió que había algunas constantes en cada lección que la señorita Jay impartía a uno de sus alumnos. Antes de enseñar cosas realmente complejas, siempre empezaba con una introducción básica a las letras los colores y los números para asegurarse de que ella y sus alumnos estaban en la misma línea. Otra constante era que todos sus alumnos se referían a ella como alguna variación de la señorita Jay, con ejemplos que incluían los nombres señorita Julie, señorita Jenny y señorita Joy. Uno de los experimentos se realizó con Amy Myers, una niña de tercer grado. Su expediente académico mostraba que era un estudiante brillante y entusiasta, pero sus profesores la describían como especialmente tímida. Amy se refería a la señorita Jay como la señorita Janie y pidió que le dieran una lección sobre su animal favorito, los gatos. Por supuesto, la señorita Jay accedió con gusto y le dio a Amy una lección de 15 horas repartidas en dos días que la fundación observó atentamente. Cuando terminó la lección, los resultados fueron realmente sorprendentes. Amy demostró tener conocimientos sobre el comportamiento, la dieta y la fisiología de los felinos al nivel de los científicos profesionales del comportamiento animal. Se alteró cuando terminó la sesión y se apagó el programa, ya que se había encariñado con la señorita Jay. No se registraron más efectos anómalos. El siguiente sujeto era un estudiante de segundo grado llamado Devon Williams. Devon tenía un mal expediente académico y problemas de comportamiento derivados de varios problemas de aprendizaje. En el pasado, los profesores habían informado de que Devon tenía verdaderas dificultades para comprometerse con sus lecciones, y la fundación quería ver si las habilidades sobrenaturales de la señorita Jay eran mejores. Devon eligió formarse en el tema de los trenes, y recibió un curso de 15 horas sobre el tema repartidas en dos días. Devon no tuvo ninguna dificultad para seguir estas lecciones y, tras su conclusión, mostró un nivel de conocimientos sobre ingeniería ferroviaria comparable al de una formación de posgrado en la materia. Devon estaba tan metido en sus lecciones que había que sacarlo físicamente del aula una vez terminado el curso, porque se había encariñado tanto con su nueva profesora. La fundación se sentía muy optimista ante la perspectiva de utilizar a la señorita Jay para formar a posibles reclutas, ya que parecía ser capaz de enseñar incluso las materias juveniles más difíciles. Sin embargo, la fundación tenía que demostrar que la señorita J podía ser igual de eficaz en la enseñanza de adultos. Para esta siguiente prueba, reclutaron a D14417, un miembro de 24 años del personal de la clase D que se describió a sí mismo como un mal estudiante y que salió mal parado en las evaluaciones de atención y concentración previas. Era el candidato perfecto para la primera prueba de adultos de la señorita Jay. Para alegría de los superiores de la fundación, D14417 destacó. La señorita Jay le convirtió en un experto en derecho y fue capaz de aprobar un simulacro de examen de abogacía con una nota de 310 tras su curso. Al igual que los niños, sintió una intensa tristeza una vez finalizado el experimento, afirmando que la señorita Jay era la mejor profesora que había tenido. Desde entonces ha sido anestesiado selectivamente, liberado y está cursando una licenciatura en derecho penal con sus nuevos conocimientos. No hace falta decir que la fundación estaba impresionada. Lo último que necesitaban saber era quién era exactamente esta señorita Jay. Para ello, realizarían una entrevista y, por suerte, ya tenían a alguien que tenía una relación preestablecida con el sujeto, Xenia Chao. Cuando Xenia comenzó la entrevista, la señorita Jay la reconoció inmediatamente. Estaba encantada de ver a una de sus alumnas tener tanto éxito en el campo que había elegido. Xenia le preguntó a la señorita Jay qué era realmente y la señorita Jay respondió que, sinceramente, no estaba segura. Lo único que sabía con certeza era que le apasionaba ayudar a los niños solitarios a los que les gustaba aprender a abrazar su educación. Eso era todo. Y parece que decía la verdad. Hasta ahora la fundación no ha encontrado nada que indique una motivación nefasta detrás de las acciones de la señorita Jay. Parece que lo único que quiere es ayudar a los niños. Xenia, conmovida por la bondad que esta anomalía de clase segura le demostró cuando era una niña abandonada, y habiendo visto ahora el impacto positivo que tuvo en niños como ella, Agradeció a la señorita Jay todo lo que había hecho y se marchó de la entrevista contenta de que hubiera una SCP por ahí, que solo quisiera cambiar la vida de la gente para mejor. Y probablemente todos nosotros estaríamos un poco mejor si hubiera más. Al fin y al cabo, se trata de uno de los pocos SCP que ha cambiado la vida de unas cuantas personas buenas para mejor. Y probablemente todos nosotros podemos aprender algo de la amabilidad y la paciencia de la señorita Jay. Y ya que estás aquí, ve a ver SCP-3999 estoy en el centro de todo lo que me pasa, y SCP-2317, el devorador de mundos, una puerta a otro mundo, para ver más entidades misteriosas de la fundación SCP.